Cálmate que allá estoy chaparro y yo tengo 10. Por, este por, ¿Por este camino salgo a la otra calle? No, no. no Por acá. ¿Para dónde? ¿Dónde quieres salir? Quiero ir a la siguiente calle. Ah, no, por arriba. <risa> ¿Dónde hay? ¿Esa ya te metes a gira y ¿Ya está? Sí. Ya se a sí.